Señores, eh, en este momento está con nosotros el doctor Francisco Ureña. Francisco es el director del Hospital Regional San Vicente de Paul, con él vamos a conversar acerca de los operativos navideños, eh, médicos para, para estas fechas muy, muy necesario, los servicios sobre todo que está en condiciones de dar el Hospital San Vicente de Paul. En una fecha en que mucha gente llega por intoxicaciones, tanto alimenticias como Alcohólicas. Buenos días, Francisco. Buen día, Amado. Como Buen siempre, día. un placer tenerte por acá. Cuéntanos. Gracias por permitirme estar en su programa. No, este programa es suyo. Usted Realmente, sabe. para esta fecha, eh, el Hospital San Vicente de Paul se presta a recibir, como todos los años, y esperando que este, este año sea menor el número de personas que asisten, como consecuencia de intoxicaciones, incos, eh, quemaduras, y accidentes de tránsito. Eh, nosotros nos hemos preparado en la medida de que ya conociendo cuál es la, la principal razón de atenciones médicas que nosotros tenemos, eh, disminuyendo lo que son los procedimientos electivos en el hospital, o sea, las cirugías electivas para poder garantizar cama en caso de que se presente algún tipo de accidente o algún tipo de situación que amerite, una demanda mayor de número de camas. Eh, en los últimos dos años, nosotros hemos podido ver una disminución significativa en cuanto a los a lo que son las quemaduras por fuegos artificiales. Eh, estamos siendo vigilantes porque tenemos un compromiso de ley que nos obliga a los niños que llegan con intoxicación alcohólica a la, notific a la notificación obligatoria de estos casos. Eh, y... Realmente tenemos hemos fortalecido el área de emergencia. Hemos, todavía el hospital, eh, es bueno señalar que mantiene dando su servicio de manera regular. O sea, las consultas no se han suspendido. Los pacientes de por sí mismos, hoy es un día de trabajo regular en el hospital porque hoy no es un día festivo. Pero usted va al hospital y probablemente no encuentre a nadie demandando consulta. La gente está hoy en preparativo no sé, sí, de cena sí, sí, sí. y realmente cualquier tipo de situación ellos van a acudir por el área de emergencia. Doctor, eh, un doctor, doctor Flores, hizo una denuncia eh, de que usted, su gestión es una especie de dictadura, tanto con los medios como con el personal. ¿Qué es cierto en eso? Fíjate, partiendo de lo que el doctor denuncia, eh, yo debería venir aquí con un séquito militar allá atrás porque me pinta como todo un, como todo un dictador. Realmente nosotros en el Hospital San Vicente de Paul, tengo ya casi tres años como director, hemos ido realizando cambios, cambios que vayan a favor de lo que la, de los servicios que recibe la ciudadanía. El doctor Flores es un profesional que tiene muchos años con el, en el hospital desempeñando una función, pero decía alguien eh, muy brillante que mientras nosotros nos mantenemos haciendo lo mismo todo el tiempo, es difícil generar cambios. Él ostentaba un puesto de encargado del área de emergencia, la cual, como es conocido por todos ustedes, la emergencia es la cara del hospital. Entonces, eh, fue sustituido de, esa, de su puesto, no desvinculado del servicio, porque él sigue siendo médico del Hospital San Vicente de Paul. Hemos tenido ciertas eh, eh, conversaciones con él por asunto de cumplimiento en el hospital, lo cual parece que llegó a un punto donde ya él entendía que lo estábamos persiguiendo a él. Nosotros no perseguimos a nadie porque esto no, nada es personal, pero él hace unas declaraciones realmente temerarias, eh, donde él falta la verdad, él hace acusaciones muy serias, pues cuando él te dice que hay chantaje, eso es una, es una acusación seria. Eh, cosas que él no puede demostrar tiene sus, se le han hecho amonestaciones sí, como a otros médicos que no, han, que no cumplen o que no han cumplido en un momento dado eh, el hospital tiene grandes profesionales de salud que dan su servicio y no podemos dejar que la institución se vaya a pique en que la gente tenga una percepción errada sobre el, el gran número de profesionales que nosotros tenemos porque un profesional no quiera desempeñar sus funciones como realmente debe ser Ayer eh, nosotros teníamos un, hicimos un programa con Marcos Bonilla uh -huh. y en medio de su entrevista alguien nos mandó un mensaje y decía que en el hospital no había un médico cardiovascular. Él aclaró que sí que lo había. Lo que pasa que el amigo o amiga televidente uh -huh. insistió en que si estaban nombrados no daban el servicio. ¿Qué, hay algún problema con el área cardiovascular del hospital? Eh... Nuestra, los médicos de formación en, en este país, en ciertas especialidades, son muy limitados. Eh, médico cardiovascular como tal, el Hospital San Vicente de Paul, no tiene eh, eh, un médico cardiovascular. Pero hemos nombrado eh, para, para ciertos momentos, debido a eh, que tenemos ciertos casos de población vulnerable, como son los pacientes dializados, que tienen diálisis, Médico, un médico cardiovascular nombrado por el hospital para cuando tenemos un número de casos que haya que, re, yeah. que requiera que se le realice lo que es la fístula para la realización de la, eh, de la diálisis. Nosotros en, en esta administración lo hemos contratado y ha, y ha dado buen servicio. Lo que pasa es que pagándolo desde la nómina del hospital resulta que ta, estaríamos eh, descuidando otra, otras áreas. Eh, de mantener un servicio que realmente su demanda no va acorde con lo que eh, realmente tenemos. ¿Esos son los médicos que van por llamada? ¿verdad? No, no, no. Ese, ese es un médico que, eh, como bien dice, especialista un especialista contratado por nosotros Exacto. para caso eh, manejar casos específicos, específico? que sí. la, la demanda no es constante. Entonces, eh, costo-beneficio, a veces tú tienes que ver que hay otros yeah. que están necesitando otro Doctor, disurgo. ayer llamó aquí una amiga... Que siempre nos ve, y en otras ocasiones llamó por el caso de su madre que tiene problemas, parece que necesita diálisis o algo así, ¿verdad? Y dijo ella que fue ingresada al hospital y que duró ahí varios días y que nunca pasó el especialista cardiovascular. Vuelvo y te insisto, el hospital no tiene especialista cardiovascular. Sí, porque no hay uno permanente. No, no, sí, no, no, lo no, que de que no. buscan uno sí. para caso Nosotros contratamos común, en caso de que... Claro. Esas, eh, nosotros hicimos un operativo por tres meses con un médico cardiovascular y todos los pacientes eh, que requerían fístula se les, fue, se les realizaron sin costo alguno. ¿Qué pasó ahí? En ocasiones pacientes citados con la necesidad de la fístula el día de la cirugía no iban a... a a la cita para realizarse el procedimiento. llega un momento que cuando el médico tenía los procedimientos, a que no viene nadie. Pero el tiempo va, transcurre. Ese médico hay que pagarle independientemente claro. de todo. y eh, Pero de que nosotros en su momento, cada vez que se, se requiere, podemos optar por la posibilidad de que... Un, eh, haya un médico cardiovascular ¿Pero cómo Además, podemos solventar eso, Ureña? O sea, en el sentido de El que número de médicos eh, eh, cardiovascular en este pueblo, yo te puedo decir No tener... alcanzan para que los no, tenga tengan Porque okay. el, ese mismo que, okay. que nos da servicio a nosotros cuando lo, lo hemos requerido es un médico que está, contra, está nombrado en otra institución del okay. Estado Okay, entonces ustedes lo necesitan, lo utilizan para eso. Exacto. ¿Cuáles son las emergencias que más se presentan a finales de año? O sea, la, la, la, tanto, vamos a decir los lo poliguayados. O sea, <risa> los que, lo que, lo que se deslizan en vehículos de en vehículo de motores, motocicletas, <risa> no eh, Intoxicaciones alcohólicas. Eh, decir, me y, imagino que la mayoría de los polivallados tienen que ver cambio, con sí, el, sí. El, Yo, tiene la doble condición. Es una Exacto. relación causa-efecto. Eh. Realmente, eh, ellos llegan eh, para esta época. Hay muchas personas que se deprimen. Salen y comienzan a tomar alcohol. El alcohol tiene dos, dos, dos fases. ¿Y con relación a la alimentación? a la, alimentación, Espérate, a la momento, comida. ¿Cuáles son las fases del alcohol? Vamos la a primera ya. fase del alcohol es una fase eufórica, donde la gente sí. se torna contenta, feliz sí, y está entonces, muy alegre. Entonces llega la fase de depresiva, depresiva sí. que es la segunda fase, donde el, el individuo cae en el. Comienza a llorar y el que yo la quiero. Que por, que que que le por... nada, se por... le olvidó una, doctor, y es la fase de la Sofía Lorenización de la mesera. ¿Qué es esa vaina? Ah, la, mesera, se... la, la, la fase va. de la, la Sofía Lorenización de la mesera. Cualquier, sí, cualquier eh, tierrita lo... es una Sofía Loren. <risa> no, pero no, pero no, que la gente que le estén hablando La gente quiere que le claro. que cualquier tierrita es una Sofía Loren. se va. Ah, si está viendo ah, no, no. Continúe, doctor. Entonces, Entonces eh, eh, supuestamente la información que usted nos dio ayer es que estos procesos, por ejemplo, de las personas que llegan accidentados por motores y que requieren el servicio de autopedas son sumamente costosos. ¿Es así? como, como Fíjate, es el concepto? la población dominicana adscrita a lo que es el eh, Seguro Nacional de Salud. Uh -huh. Son la, so, es la población más beneficiada más para los eh, accidentes de vehículos de tránsito. Okay. Usted tiene un accidente de tránsito y tiene el Seguro Nacional de Salud del régimen subsidiado, subsidiado que pagamos todos nosotros. Claro. Ese, ese paciente uh -huh. en su momento no tiene que hacer ningún tipo de inversión para recuperar su salud. Okay. Si nosotros con seguro del régimen contributivo tenemos que eh, ser sometido a una cirugía donde nos pongan un material de estos síntesis, o sea un clavo, una placa. Ten, salimos de, de los centros médicos busca, teniendo que buscar 200 mil pesos de diferencia, mínimo. Entonces, esos pacientes se le da todo. Lo que pasa es que cuando llega, viene el proceso de que hay que reportarle a la aseguradora, a la aseguradora uh -huh. a autorizar el material, hacer una relación con la compañía que suple el material. Para que, y en. Menos de una semana probablemente el paciente esté en su casa. Correcto. Cosando de un procedimiento quirúrgico que nosotros tenemos en el área de ortopedia, hay que reconocer unos profesionales capaces con, con sus especialidades en ortopedia. Uno en rodilla, otro en, en solamente en miembro superior, en cadera, en columna. O sea que eh, nosotros en el área de ortopedia el paciente no tiene quejas alguna. De que sí si son costosos, ¿para, ¿para cuáles? Para aquellos que no tienen... Una, un seguro que los representa, Hay estadísticas que sean importantes en San Francisco de Macorís con relación a la, al suicidio en tiempo de Navidad. Tú sabes que la Navidad está asociado con una época de depresión incluso dentro de la psiquiatría hay un término utilizado para esta fecha. ¿Pasa? Hay sí, algo importante. Está de, mira, eh, bien con el señalamiento, eh, para esta época, por la mismo que mencionamos ahorita, la etapa depresiva en que se entra muchas personas, mm -hmm. ocurren mayores <risa> cantidades de suicidios, mm -hmm. igual que los lunes. La estadística sí, te dice sí, que, que, que los lunes que la gente más, que la gente se, más es, se suicida. Nosotros... Dicen eh, no, que los domingos son días muy depresivos. Los y terminan suicidándose. Al lunes, al, el lunes. <risa> ellos hacen todo su preparativo el domingo sí, y, y el se lunes se suicida. Sí, el sí comienzan a limpiar. Sí, el, exacto, limpian no su nada. casa, limpian el frente sí. y, pues, y todo lo organizan. Y el lunes viene y el, el desenlace del suicidio. Pero sí... Eh, estadística como tal, nosotros no tenemos una casística tan claro, marcada. Claro. O sea, para hacer una casística de suicidio... ¿De, de qué punto del país le, le llegan más, más eh, actividades de atenciones en emergencia ya? Bueno, las actividades locales, o sea, de, de, de San Francisco de Macorís, sí. ahora cuando ya llegan aquí son de accidentes de tránsito en las la carreteras interurbanas que, eh, que terminan eh, su desenlace en el hospital. Realmente, eh, eh, nosotros desde de Arenoso, Villarriba, Nagua recibimos muchos casos, pero ya son los casos que en esos hospitales no pueden darle eh, la atención. Pero en Arenoso es, se da mucho el, el pleito, las riñas, el sí. las riñas el siempre, disparo. De por ahí se reciben siempre no, pacientes fui. con con estocadas pacientes con heridas de arma de fuego yo son fui, muy frecuentes hay fiscalizador ahí y lo que no, no, se, ahí no era... se baraja pleito y no y hay mucho hay mucho mucho dinero por el asunto de la del arroz ¿Tú ves? doctor eh, con relación a la cena del día de hoy la gente come mucho cuerpo asado, sí. la gente come de todo, sí. eh, lo que trae eso como consecuencia, sabemos que vienen eh, posiblemente hay enfermedades gastrointestinales, int intoxicación incluso hasta por comida, ¿qué hacer? ¿Qué usted recomienda? Fíjate, eh, la gente el chica. limón funciona, escúchame. Oh, oh, oh. Ese, es pero, el antiséptico no, no, de... por excelencia. El limón? el limón y la sal, yo, yo el, me sal me es amado. lo mejor que se ha inventado en el mundo. ¿El ¿El ¿y? Limón y con sal, eso, eso es lo mejor, eso cicatriza, eso cura, eso tiene un dolor de estómago paradójicamente. Un limón, cuando sí. es algo ácido Totalmente que me va a agredir, el, pero ajá, el el se vuelve alcalino. Al te va a comer un cerdo. Los cerdos deberían venir comercialmente con una etiqueta al con lado. Lim <risa> sí, un limón sí, limón, con limón. Pero realmente, eh, le voy a decir: usted tiene un cerdo con una condición ya que eh, un estado de descomposición que ya creó algo. El limón no le va a hacer nada, pero no. échese sí, lo que eso sí. le da fe. Y, fe. y la fe cura. Y la fe cura, ¿verdad? Claro, claro. Ah. O sea, hasta ese extremo se No, puede no, llegar. no, es, es, realmente las intoxicaciones por alimentos hay que tener sí en cuenta, es, es, los, el cerdo fundamentalmente, a veces lo cocinan, eh, dura mucho tiempo antes de, para ser servido. Sí. Entonces, el tiempo que transcurre para ser servido y a veces que se le, las moscas que se le ponen al frente, que ponen sus huevos, ahí es que viene eh, eh, Mira, muchos el problema. De, de, sí, en sí. muchos hogares de San Francisco de Macorís por una cuestión eh, tradicional, sí. ante cualquier tipo de enfermedad que padezca un familiar, eh, la madre o las abuelas recurren a llenarle la barriga de mentojo de mejora. Eso es otra sí, cosa. Es oye, dolor de, corazón, do, dolor, de, de, dolor de cabeza o mentor <risa> sí. No puedo respirar, <risa> mentojo <aquí. risa> es Te, te diste un golpe, sí, mentojo. Te picó ese, un mosquito, de los adictos al mentol doctor incluso eh, ahí es para todo no, hay todavía lugares, hay gente que para dormir escúchame este, lo primero que hace es sí, sí. y se rellenan la nariz yo lo he hecho una vez que una vez que que fumé unos puros ahí terminé casi muerto doctor usted habló algo muy importante y es comer comida eh, perdón. Eso sí, es sí, sí, está bien. Sí. Ingerir alimentos Ajá. Eh, al otro día. Comer comida comestible. Exacto. No, la mejor comida eh, del mundo eh, es la del 25. La, la, la, eh, eh, la pero hay una, una recomendación especial. Y es que debe de calentarse bien. Sí, por lo menos. Bien, ¿eh? Porque se llena de bacterias. Sí, eso claro, es, claro. No, y es, el, la no meta a la nevera. La a la nevera es bueno que cuando metan un alimento a la nevera, lo, eh, lo tapen con algo. Porque también Yo la nevera genera... Yo lo que genera... hago es que la preparo con eh, eh, eh, salsa, de, no, salsa de soya, ah. la salsa de soya, ají morrón, y, y, y aquí Cuba Tenemos Cuba. un chef aquí, señor. Sí, sí, sí. ¿tiene sí. el hospital un presupuesto cositas. adecuado para sus necesidades. es una lucha que todavía está, está ahí. ¿Qué pasa con eso? El presupuesto para, para la el atención. Hospital, para el eh, hospital, como, como el hospital. Nosotros tenemos. ¿eh? Como institución. Como institución, nosotros nos manejamos con eh, un presupuesto que, si analizamos lo que es el, el presupuesto eh, nacional en salud. Es deficiente. Entonces, el de nosotros también sí, va claro, a ser deficiente. Reflejo, Ahora, nosotros, eh, a través de, lo que, de los servicios que prestamos, la venta de servicios que nosotros tenemos en el hospital, eh, realmente nos permite eh, poder el, el dinamismo propio del hospital cubrir, eh, no en un 100%, porque sería uno llamarse claro. a engaño, pero sí de poder darle el, el servicio a la gente eh, que merece o lo que está en nuestro alcance, hemos mejorado la calidad del gasto del hospital. O sea, las inversiones que se hacen en el hospital para eh, el beneficio de los usuarios es eh, cada vez mejor. Eh, tenemos sí problemas, eh, los medicamentos son cada vez más costosos se elevan los precios de los medicamentos. Los Yo, medicamentos que no pueden ser cubiertos por, por, por lo que dentro del seguro de salud, eso. No, que, es que eh, nosotros nos suple una institución estatal que okay. se llama PROMESA. Ah, ok. Con Cuando si PROMESA claro. no nos suple, okay. nosotros tenemos que recurrir al mercado alternativo, vamos a okay, decir, a las sí, farmacias, sí, sí, sí, a, sí. A, almacen, eh, a grandes almacenes de medicamentos. Y el costo de PROMESA por un asunto de economía de escala, que compran millones de cosas, que le salen a precios sí, eh, bajos, no es lo mismo que cuando compra una institución que compra 100 de algo para, para revender. Claro. Entonces, eh, los precios son más altos. Y eso repercute en que eh, uno a, a veces se ve un poquito apretado para dar los... Francisco, Vamos tengo, a una comprometer... pregunta, tengo una pregunta de una amiga televidente, Jacqueline del Espínola. Dice, buenos días, por favor, ¿le pueden preguntar al doctor Ay. qué debo hacer para ver si le pueden poner una fístula a mi marido. Él tiene seguro de cenaza. ¿Una fístula? Sí, me imagino que. Así, ah, si el paciente de está. Bueno, vaya a la dirección del hospital, nosotros canalizamos eh, el médico, aunque no esté con nosotros ahora, la, lo, la preparamos para ello y se le realiza la fístula. Pero la puede madre, ir a la dirección cita, del hospital en, en cualquier momento que nosotros le. A veces no califican para la fístula. Entonces, okay. a través de Senasa, se consigue, se, eh, Senasa le, le, le paga lo que es una, vamos a decir, una fístula eh, no natural, sino artificial. ¿Qué cuesta Pero, ese como, procedimiento, doctor? En el hospital, nada. No, no, pero por ejemplo, así a nivel privado, ¿qué no, pudiera costar? Eh, pudiese costar, ta, estamos hablando entre 40 y 50 mil pesos. Wow. Señores, aprovechen que bueno, el ya está ya aquí, que la gente que aproveche para que llamen, si se quieren quejar de algo, ya. llamen ahora, Pueden aprovechen, a llamada, no deje que él señor, se vaya. ¡Ah, míralo ahí! Dale. Adelante. Buen día. Buenos días, buenos días a todos. Adelante. Ahí señora. Sí, Sinceramente, el director es muy buena, hace muy buena gestión. este sinceramente, Yo quiero hacerle una pregunta, y ustedes los del panel lo saben. Eh, los vasculares sí, del hospital, ¿por qué no funcionan? Porque yo tengo un problema grave de mi mamá, que sinceramente me estoy muriendo porque no encuentro qué hacer. Ella tiene un dolor muy fuerte, un dolor mortal, tiene la la varicita tapada del, del, del pie derecho y está, estaría aquí, no hay vasculares eh, privados y si hay no la atienden y también el hospital, yo fui de lunes a miércoles, la interné a la madre, no me la querían internar porque no habían doctores vasculares y me la internaron a la madre y no, es muy buen servicio. Las enfermeras me la atendieron muy bien, me la pusieron medicamento y la, el pie no se el puso negro y no le daba dolor, pero... Eh, no es vascular, no fue. Pues, que El director, yo le agradezco porque una vez yo, mamá se me descadero ella misma y él, yo le encontré y me dijo que estaba la orden. Yo he intentado ir a, a donde él, a ver qué solución. Él me ayuda porque mamá no puede morir eh, bajo un dolor, eso es horrible. Ve un familiar que usted no encuentra qué hacer, ni hay un doctor familiar, ni nada. Adelante doctor, gracias, gracias por sí. su llamada. Eh, bien, eh, la señora yo le recomiendo que, como le dije a Fulvio hace un momento, que vaya al hospital, puede ir directamente a la dirección y buscarme, que nosotros vamos a canalizar la forma de cómo resolver el problema. Fíjate, la insuficiencia vascular que eh, en la población es muy alta, eh, las personas por malos hábitos muchas veces permanecen mucho tiempo sentado como estamos nosotros, sí, sí, sí. eso afecta sí. eh, no hacen ejercicio sí. eh, están en sobrepeso eh, o permanecen por su trabajo también mucho tiempo de pie, eso afecta lo que es el, el, el, la, las venas o sea que ¿verdad? el mejor estado es estar acostado ¿verdad? no, el no, mejor cambiado. estado es estar no, hay que mantenerse no, en movimiento los no, pies funcionan como una especie de bomba en la cama por el movimiento ¿verdad? No, sí. al final al final ¿qué, algunos tips algunas recomendaciones sí. para la gente para evitar el exceso para evitar las intoxicaciones en la medida de lo posible porque tampoco le vamos a decir no sí. pues, no, no, no di que cero alcohol cero ¿eh? no, no, no, no, no nada de eso realmente no. el, nosotros desde el hospital lo pedimos a la persona que moderación realmente eh, es un día del año es un día de se toma como festivo de gran trascendencia por, por la gran influencia de la iglesia católica con nosotros, pero eh, la vida continúa, o sea, claro. vamos, vamos a hacer lo más moderado posible, no mezclar ciertas situaciones, se puede mezclar alcohol y comida, pero no mezclen alcohol con conducir. Alcohol con una motocicleta, alcohol con un vehículo, con un carro. Y, los, <risa> y por favor, si sí lo votan, si sí lo votan, <risa> más para adelante vive gente que y a sea, veces mejores vecinos. <risa> <risa> Yo quiero <No> 20, 20. <risa> <risa> veces, Doctor. Gracias a los es grande cuando Sí, sí grande, pero claro. Director del Hospital Regional San Vicente de Paúl, el doctor Francisco Ureña estuvo con nosotros vieron ustedes cuántas cosas interesantes sí, nos dijo. Sí. De mañana